¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estés escuchando este video. Hola, hola, hola, hola. Hola, amigos, amigas, amigues. Eh, voy a tratar de hacer este video rapidito, cortito, porque ayer me super excedí. Siete minutos de video. ¿Qué video short? Fue muy largo. Bueno, Hoy vamos rápido a lo que tenemos que ir, así que ya mismo compartimos pantalla eh, para que eh, no nos demoremos más acá en nuestro canal. Hoy vamos a ver a Saturno pasando por Escorpio, Saturno en Escorpio. ¿Qué se traerá a Saturno en Escorpio? Muchos le tienen miedo a Saturno en Escorpio. No hay que temerle pero tiene sus particularidades. Saturno en escorpio. Voluntad, energía y astuto. Tres palabras claves positivas. ¿Sí? Astucia, de la buena. O sea, un Saturno en escorpio te da esa facilidad para la estrategia, para la táctica. ¿sí? Son astutos. Eh, como negativos, son tercos. Son eh, eh, muy resentidos muy de acordarse de cada cosa que les pasó, que les hiciste, así que a tener cuidado, si te encontrás con un Saturno en escorpio cuerpo, yo. y pueden llegar a ser algo retraídos, así que bueno, con esto... Eh... Completamos esta clase 101, estamos inaugurando ya la línea del 100 y vamos para las 320, ya nos falta menos, ya nos falta mucho menos. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, les recuerdo, súmense a nuestra comunidad, nuestra página, pónganle onda, pónganle movimiento, háganse miembro de la página y también súmense a mi canal de YouTube. Bueno, nos vemos mañana. Sí, claro que sí, como siempre, como todos los días. Eh, mañana con Saturno en Sagitario. A ver cómo vibra en Sagitario. ¿eh? Chao, hasta mañana.